Presentan la sección micondominio.com en El Solidario Plantea la vecina Nancy León desde Valencia Elías, soy administradora designada, te preguntan ¿puedo convocar a una asamblea para informar de las cosas comunes sin autorización de la Junta de Condominio a verelia. La clave Nancy es eh, conversar, es estar de acuerdo, es trabajar en conjunto la Junta de Condominio es el, la representante de la comunidad de propietarios que es tu patrón, eh, así que lo mejor, lo recomendable es que convoquen a este tipo de reuniones en conjunto, ahora te voy a invitar a cambiar de punto de vista Nancy, para informar a la comunidad ya esa vieja idea de hacer una asamblea podemos hacer una reunión informativa que no tiene las mismas características legales los mismos condicionamientos que una asamblea y además podemos tener unos canales fidedignos de whatsapp de correo electrónico y volver al célebre método de la cartelera en nuestra comunidad y así mantener informados a los vecinos a través de estos canales de las reuniones especiales y cuando haya una decisión que tomar si sí tiene que haber un acuerdo entre la junta y, y tú como administradora para entonces convocar a un proceso de decisión de consulta van plus con su cuenta custodia en divisas a no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 MiCondominio.com en El Solidario